Steven Floats es de los capítulos que maneja de mejor manera el humor, ya que es ese precisamente el enfoque, en contraste a la mayoría de los capítulos anteriores. Resalto principalmente tres escenas, el momento en que Garnet roba el celular, la indignación de Steven cuando descubre que su poder también está ligado con sus estúpidos sentimientos y su irreal fantasía donde termina muriendo en el aire. Me gusta mucho la evolución de Steven, y el hecho de ir agregando habilidades con el transcurso de la serie, así que su control de caída o como se llame la habilidad de flotar fue una muy grata sorpresa. Me gustó ver a las gemas tratando de hacer cualquier cosa para bajar a Steven, pero amé más cuando Garnet les dice que se calmen porque Steven había encontrado la manera para controlarlo, lo que habla muy bien del desarrollo de este como personaje al ser cada vez más independiente. En conclusión, Steven Float será recordado más que nada por marcar el inicio de este nuevo poder para Steven de una manera muy divertida.